Bejuco suroamericano o Bugambilla o veranera, nombre común de un grupo de enredaderas leñosas con flores originarias de América y cultivadas en muchas regiones tropicales y subtropicales. El nombre de Bugambilla hace referencia al navegante francés Louis de Bugambille. El grupo tiene tres especies, varias de ellas muy cultivadas en jardinería en regiones cálidas y como plantas de interior en zonas más frías. Las flores son pequeñas, inconspicuas y, en general, están rodeadas por tres partes grandes, hojas modificadas, vistosas, de color púrpura, rojo, anaranjado o blanco. Las especies más grandes crecen hasta unos 5 metros de altura.